desde un supuesto abismo hacia el ascenso de su propio cielo, se sumerge en esta nueva gravedad donde no parece haber reglas, moradora de una noche muy particular, en ella transmuta los colores en significados inimaginables.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 Okay, okay, okay.